A continuación, vamos a ver las principales aplicaciones que la robótica nos ofrece en el campo del sector naval. De forma general, podemos definir un robot como una máquina automática, programable, que permite realizar operaciones de forma autónoma. Además, nos permite sustituir a un operario, en el caso de que tenga que realizar unas tareas que sean peligrosas, eh, que sean repetitivas o que sean pesadas. Además los robots pueden incorporar sensores y cámaras de visión artificial que le permiten adaptarse a su entorno. La robótica industrial no está igualmente implantada en todos los sectores de la industria. En el caso de las industrias que tienen una fabricación en línea como puede ser el sector de la automoción, los robots se llevan usando desde hace muchos años. Pero en el caso de la construcción naval, las tareas eh, tienen una, una característica eh, bastante manual eh, son tareas poco repetitivas y, en general, difícilmente robotizables. Aunque es cierto que con los últimos avances que se han producido en el campo de la robótica en cuanto a autonomía y en cuanto a versatilidad, cada vez son más las tareas que se están robotizando en el campo del, de la construcción naval. Eh, hemos agrupado un poco los robots que se usan o que se están empezando a usar en el sector naval en tres grupos principales. Un primer grupo, en el que están incluidos aquellos robots que permiten automatizar un proceso concreto de la fabricación de un buque, por otro lado, aquellos robos que sirven de apoyo al operario y, por último, los robos que sirven para el manejo automático de, de cargas. En el caso de los robos de corte, por ejemplo, son robos que se llevan utilizando muchísimos años. Aunque en su origen eran robos muy elementales, que simplemente repetían de forma eh, mecánica la tarea para la que estaban programados, es verdad que con los últimos avances que se han realizado, estos robos son más versátiles, incorporan algún tipo de sensórica o de cámaras que les permiten adaptarse un poco mejor a su entorno. Aún así, son robos bastante convencionales y que tienen generalmente una programación offline. Si pasamos a los robos de soldadura, puede que nos encontremos en el área estrella de la robótica dentro del sector naval. La implantación de robos en los astilleros, de robos de soldadura, ha significado un salto de enorme magnitud dentro de los astilleros y a día de hoy prácticamente todos los grandes astilleros en el mundo emplean robos para soldadura. Estos robos pueden estar formados en general por uno o dos brazos robóticos que son los que realizan el proceso de soldadura y pueden estar montados en, una, en un pórtico que se desplaza sobre la línea de fabricación o pueden estar montados en guías en el suelo. El robot que vemos en la imagen eh, está montado en, en un pórtico y tiene dos cabezales de soldadura. Es de la empresa Pemamec, una de las principales empresas que, que desarrollan este tipo de, de robots. Pero además hay otras muy importantes también como Cranendo, Coinrotec, que hacen este tipo de desarrollos. Los robots en concreto de esta empresa, por ejemplo, utilizan para identificar los elementos que tienen que soldar cámaras de visión artificial. Una cámara eh, escanea, digamos, o inspecciona la zona en la que tiene que soldar y el operario es el que le indica qué elementos hay que soldar y en qué orden se debe realizar esa soldadura. Y este tipo de robos se pueden utilizar en general para cualquier fabricación de elementos que componen el buque, ya sean los mamparos, ya sean cubiertas o, los cascos, o el forro que forma el casco del barco o para elementos de más magnitud como sería el caso de los subbloques. A continuación vamos a ver otras aplicaciones robóticas que existen en la construcción naval, aunque están mucho menos implementadas, una de ellas sería el conformado de chapas. Esta tarea se ha realizado tradicionalmente de forma mecánica y bastante manual y ha sido en los últimos años en los que están empezando a surgir algunos robots sobre todo ligados a los desarrollos que están haciendo los astilleros coreanos en cuanto a robótica se refiere, en el que estos robots aplican diferentes puntos de calor a lo largo de la chapa y permiten realizar el curvado de forma automática. Y otro de los desarrollos que se está haciendo en este sector también es el, de, el desarrollo de robots para el chorreado y pintado, ya sea de cascos de buques, de bloques o incluso del interior de tanques. Es una tarea eh, con una gran importancia a la hora de, de llevarla de, a cabo de forma robotizada, ya que permite unos importantes ahorros de costes, por ejemplo, que evita el montaje de andamios. Y finalmente, en cuanto a automatización de procesos de fabricación en el astillero, podemos hablar de las soluciones robóticas que ofrecen de bastantes empresas en cuanto a la fabricación de tubos y que en general incluyen todo el proceso de fabricación del tubo, desde el corte, el curvado, la soldadura, incluso los tratamientos superficiales.